Ya, Muy hermano. bien, Jean-Pierre. ¿no? ¿Algún comentario de la subida a Garganta del Diablo? No. Refugio Garganta del Diablo. Hermoso, cáchate eso, acantilado. Estamos a la concha de la lora, así que sí, bueno. cuídense. En este minuto nadie me puede molestar. Oh Danny <laughs> El terreno es como arena acá, te ataja pero <risa> te hace una desconocida ¡Uf! Uh, wow. oh. Es como arena volcánica. qué lindo el sendero bueno. hermoso Me gustó tanto este sendero la vez que lo recorrí. un túnel. Bien, muy divertido. el tronco me agarró justo la rueda trasera lindo bueno, por debajo de los árboles Acá en esto, vea. oh, mucho tronco. ¡Esto esta bueno voy a ser mejor Mi cabeza lo único que pienso, uh qué bonito, uh, apoyo, curva, raíz, bajón, repetir, bajón, pelear, vale. repetir, oh, ahora No supe para dónde. Bueno, iba en un trance. Oh no, no puede ser. Juan, oh. bueno, hermoso. Oh, oh. hermoso, hermoso, hermoso oh, vuelta, no, vuelta, no, vuelta oh, esto era acuático cállate donde estamos ¡Me uh -huh. uh -huh. ¡Qué rico! ¿eh? Estoy disfrutando demasiado. Esto me recuerda a algo. ¡Oh! ¡Loco! Qué bueno que puede mantener la línea. Este era el portón. Buena. Wow, esa bajada, weón. empinado. Si falláis, cooperaste. Sí. Bajón, bajón, bajón. Dale, tranqui. Buena, buena. Controla, weón, buen. controla. Buena, buena, buena. Bien. Dale, dale, dale. Vamos a dar con con los muslos Tranqui. <risa> Buena ya. Muy ¿no? bien, Yampier, buen. Oh. Oh. ¿Está bien? Oh. Wow, oh, wow, oh, oh, oh. ah. ah. Bajón, bajón, bajón. machón, ¿está bien? Está bien? ¿Estás cayendo como pato. Oh. ¿no? oh, loco. <risa> Iba super bien, man. Oh Hoy va y super bien. Contra Berardi, se van. Iba y pero como un <risa> campeón pisteando abajo. <risa> ¡Y Juan! ¡Yan Pierre! ¡Cuidado! Yeah, ¡Bajón! ¡Listo, ¡Lento! cuidado ¡Buena, zafá! <risa> Tienes que relajarte si vienes muy fuerte, güey. ¡Belé, controla! No, viene tranqui. ¡Buena, buena, dale así! ¡Tómatelo con calma! No. Ahí viene. ¡Buena, buena, buena! buena Wow. oh por donde me metí oh, oh bacán que onda esta va No veo nada <laughs> Algo de barro, ¿Dónde como un, oh, para dónde, para acá, que estoy, oh, loco, oh, loco, oh, que se me tranca la rueda. Este, este, este, bajo en estado acuático, ah. tranquilo por las piedras. Paseando por el barro, acá se acaba, oh, muy bien, muy bien, qué lindo, mira el tamaño de esos árboles, wey. como que acá adentro ya no estáis ni ahí con andar rápido, queréis mirar un poco, como wow, qué onda la naturaleza, wey. hermoso, hermoso hasta que me acelere y me concentre en mi bicicleta. Y ya terminamos. Estoy con hambre estoy en un estado perceptivo brígido. Estoy conectado. Oh no. No voy a estar conectado, voy a estar ensartado. Qué lindo, man. oh, oh. Un poste de luz arruina mi paisaje, weón. Ese sendero estuvo hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y nos vemos en el cerro. Y nos vemos en el cerro, ¿qué les pareció? ¿Sí? Oh, no me dejan sorprender oh, garganta. Hermoso, hermoso, hermoso, el paisaje. La flora y fauna. Estos monos que andan dando vuelta por ahí. Sí. <ríe> Todo bueno, weón. Así que eso es garganta de diablo. Marito, no le pidas sí. más. ¡Pero weón!